Es hora de, de okay, volver a la tierra. Ok, entonces vamos a la tierra. Una mierda. ¿Qué mierda va a eso? que las naves se murió a la mierda? Bueno, como sea, igual nos vamos a la tierra. Ya una nave. ¡Ey! Tenías una nave y no os dijiste. Pero yo tengo combustible. Lefi tiene el acuerdo. Bueno, Lefi, a la verga, güey. No mames, en serio es. Ah. Bueno, como sea, ya falta poco para que se termine esta madre. Así que, es que aprovecha los bugs. ¡Oh, conchutuara! Bueno. No tengo tus cartas, no hay nada Battle for Junior Myland En pocas palabras BFDI Ey, ¿qué hacemos ahora para ¿sí? Oigan, cállense <risa> Ey Concho de tu madre Oh, carajo del pico Bueno, te el hijo de perra <risa>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 Te lo recomiendo que boteo ¡A la verga! Bueno, yo estoy de acuerdo. Me gusta este pastel. ¿Qué te decimos? Si comemos una de estas uvas aquí. Sí, estaba rico. Bueno, como sea. ¡Ay, es que, ¿qué? ¡Te hijo de puta! ¡Chupan el culo! ¡Ay, Dios mío! Creo que se van a venir insultos. Favorito, me jodas. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah, esponja! ¡Huele esa mierda! ¡Esponja la mierda, tú! Ay, Nidhi, ni, por favor, vota por mí. Bueno, vale, ver, casi fue cuando me digas Nidhi. ¡Nidhi, si, Nidhi! Ay, bueno, como sea, ya me voy. Jejeje, <ríe> puto. Bueno, te voy a ir es que vas a ir a la mierda. Oh, Dios mío, ¿tiene alguna otra vez que fue el día de hoy o okay? qué? ¿Spongy? el Rocky? Eh, bueno, yo, coin y el elijo a Farid porque me chupa los huevos. Así que a la mierda. <ríe> Dios mío. Bueno, necesito elegir a uno, pero bueno, ya. Ice Cube. Yo también elijo a Ice Cube, por Dios. Eso es una mierda. Chupa el culo. Yo también elijo a Ice Cube. Chica, la mierda. Ice Cube también. Ice Cube. Ice Cube. Ice Cube. Cube. ha sido eliminado por ¡Ah! bueno y ahora el que cast y la secuela así que vamos al kekastec oh mierda reviviremos a otro no me jodas bueno en el episodio de no revivimos a la mierda jodete hijo de puta bueno que me vale verga bueno entonces que castec intro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! mis oídos me están sangrando, weón, no te tienes que acostumbrar. Diga la mierda. Ay. Ay, es que... Ay, Dios mío, bravo, bravo. ¿Por qué hablabas es eso? Huele bueno, como el culo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 Oh, carajo, ya sabía que ya, no sé. Ahora con fue el pan. Bueno, toma sana la mierda. Aquí como voy a la mierda. ¿Cómo, cómo, mira, la mierda? Pero hay uno un punto y 800. Lo pasamos. Ahora sí. Em um, y Willy se van a la mierda. Ah, ¡Oh, chupa el culo. Y ahora, Razer y Pin, como son pololitos, se van a la mierda. ¡Ay, no somos novios! Como sea, vale, verga, chima, chima, el culo. Ah, espera, espera, espera! Déjame ganar y te doy un millón de dólares, como lo dije en el episodio anterior, pero es que no me tienes que matar, porque todos los que estoy enamorando son unos hijos de puta porque votaron por mí. Unos hijos de puta chupar, chupar, chupar, chupar, chupar, chupar, chupar, chupar. Así que no puedes eliminarlo así como así. Tienes que tener una buena excusa, hijo de puta. Bueno, el que goce que es eliminado. Así que vete a la mierda. Match, creo que te ha sido la mierda. Así que a la verga. ¿Qué? No, no pueden. Soy a Blue, Match. No soy Match. Bueno, la mierda. Oh, mierda. Sabía que lo no combina David, creo que te ha sido... Bobby tenis, también te va a hacer la mierda. Chúpame el culo, hijo de perra. Ah, ahora te voy a aplastar, marica. No puedes. No soy una roca, escucho tu barra. Bueno, como sea. Vamos a seguir. Flor, Nidhi, Teatro, Coiny, Pencil. Sí, puta, porque lo hago al Coiny. Bueno, como sea, Coiny. te vas a la mierda. Ay, cómo se va. ¡Ay, no, no, para sigues golpeándome! Nidi, creo que ha sido el eliminado. ¡No, no, no! no Flower y teatro. Creo que es la vida los. ¡Oh, mierda! Hay que hacer algo rápido. Yo no quiero ser el eliminado, hijo de Bueno, como sea, teatro, creo que está eliminado. ¡Oh, mierda! Entonces Flower se une. Sí, Flower se une. Así que veamos. Flor se unía. ¡Sí! ¡Adiós, tío, tío, tío! Flor, joins battle. ¡Sí! Toma tu pizza ¿qué? Bueno, como sea. Ahora somos más. ¡Sí! Ahora no sé qué mierda. hacer. Esto es puro relleno. ¡No es relleno! Bueno, como sea. Vale, verga. Así que tienen que saltar. Así ya, vale, verga. Así que, que salte. ¿Qué le pasó no, a los Él no es de metal, es una pelotita, así, ahora es una pelota de metal, Cállese, porque estoy cambio, Hey, chúpenme la verga, putas del culo. Hey, chúpenme el culo. eh, hey, ¡Qué traposo! Bueno, ¿cómo sé? Y sí, bueno, o sea Bueno, creo que el F se fue un poco a la mierda que okay, bueno, igual con todos sí, putitos de Ferdán, gané, esponjito vas o a la mierda, ¡Cuántos votos, bueno como sea, vale verdad Flor, Bubble Firey, Rocky y serán los eliminados para el siguiente episodio. Así que tienes que votar, en ¿eh? verdad no porque eres un fandom, así que la mierda. Votaron por mí no esperen, tienen que votar otra vez, votaron por mí, no esperen, son unos hijos de puta que si no votan por mí, los aplasto.